Yo creo que Prometheus va a cambiar el mundo. Nuestra idea es generar un ente robótico que sea el superhéroe de la humanidad y que cambie el mundo. Prometheus es un robot avatar, o bueno, lo que se planea hacer es un sistema avatar. Que quiere decir que es un robot controlado por otro ser humano a distancia y es un proyecto que no nada más es el robot, sino eh, entramos en un concurso eh, que se llama An Avatar x Prize y estamos ya en las semifinales. Somos el, el único equipo mexicano que está en esta competencia, así que eso ya es como que un plus muy, muy grande. ¿Te imaginas llegar a la final y luego llegar a un lugar de, de premiación? Pues sería lo mejor, yo creo que sí. Somos o un grupo de apasionados o un grupo de locos, no hay otra forma de verlo, ¿no? El futuro de esta tecnología aplicada a la sociedad, ¿no? Esta tecnología puede ser aplicada en el ámbito médico, rescate, este, interacción con personas, inclusive con la pandemia ahorita, ¿no? Qué fácil sería poder tener a todos nuestros doctores en una línea de defensa con robots, ¿no? Sin poner sus vidas en riesgo. Sería muy, muy padre y muy interesante que en un futuro podamos lograr esto. Las personas que participan en este proyecto creen completamente en que esto es posible y le dedican mucho tiempo, mucha energía y mucha pasión para lograrlo. Bueno, ¿cómo se puede ayudar? Eh, básicamente estamos necesitando recursos eh, monetarios, pero también se puede ayudar con talento participando en esto. Nosotros estamos abriendo posibilidades desde un crowdfunding en donde podamos recibir un donativo de 100 pesos. Este, la gente que quiera apoyar al equipo mexicano que está luchando. La verdad es que en un año hacer un robot de la nada, estos cuates son genios, son titanes, son héroes. En México estamos, por mucho que se hable de mucha industrialización, de que estamos muy avanzados y tal, la realidad es que estamos muy encasillados en manufactura. Tenemos que dar el salto, tenemos que ir más allá de solamente dedicarnos a estar produciendo y pasar a pues nosotros desarrollar tecnología por nuestra propia cuenta. ¿no? Empezar a ser esos agentes de transformación, no solo de producción. Y pues ahí es donde está Prometeus. Prometeus sí es un proyecto loco, pero justamente es un proyecto que busca generar ese ecosistema, que busca que cada vez más personas se animen a emprender, pero desde un punto de vista pues, de generación de tecnología. Muchas veces cuando se quiere se puede, ¿no? Pues todo el esfuerzo, toda la pasión, pues nos llevó hasta donde estamos. Con esfuerzo los sueños se cumplen. Prepárense porque Prometheus se llegó y nos hará ver el mundo de, de otra forma. Estamos incorporando nuevas habilidades en nuestro sistema avatar de teleoperación bilateral mediante el cual vamos a ser capaces de... A ver, de... a ver, mi Carlitos, Prometheus es el único robot en el mundo que puede bailar música latina. ¡Vámonos!